Migraña! ¡Mira! ¡Chico Migraña! ¡Reescribí la Biblia! Oh. ¿Cambiaste el nombre de Jesús por el Pepe? ¿Qué te pudo poseer para que hicieras ese estúpido cambio? El diablo me obligó.